Ciao amichis! Bienvenidos a este canal de Físima. Da Pablo, el día de hoy voy a hacer un bellísimo workout para ganar fuerza, para ganar agilidad, para meterte en forma, para ganar un poco de brazo, para ganar un poco de pecho. ¿Qué mejor que hacer estos ejercicios? Son 5 6 eh, ejercicios que tú lo fajas, tú lo puedes repetir una vuelta dos vueltas, tres vueltas. Todo depende de tu condición física. No dimentiquemos que una sana y correcta alimentación es fundamental para lograr nuestros objetivos. Para el día de hoy, hayamos de la corda y, y un tapetino. Si tú no hay la corda, no te preocupes, puedes hacer el jumping ya. Vamos a iniciar moviéndonos un poquito en el posto. Los brazos, los brazos, los brazos. Ta, ta, ta. En dietro, en dietro, avante. Un poquito de balleto, un poquito le enviamos la información a nuestro cuerpo que vamos a la actividad física ta ta ta ta muévete giro. cambia ok, delato cambia ok, perfecto, perfecto, perfecto Estamos jugando un parco aprofito pa que noche. son sonos y sí. no me fanno casi ni con el video, me fanno a firmar el video Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Pues estos ejercicios se pueden hacer a tiempo o aunque a número de repeticiones. Ok, ok, vamos a impostar. Yo lo imposté hoy 30 segundini con 15 segundos de, de recupero. 15, 30, 30, 30, 16. Yo si avanzado, puedes meter 40, 50, un minuto, todo lo que tú voy Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar. como es de estos primos. Prima, si tú no hay la, la, la corda, falla un poquito el jumping ya. Si sí va, si sí va, si sí va. No sí está la cortina, la corda. Este es un circuito explosivo, explosivo, explosivo, explosivo. Amortiguo siempre la caduta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 Ok, ok, ok. Nuestro próximo ejercicio. para algo, algo de coordinaciones. Coordinaciones. Coordinaciones. Paso avanti, paso avanti Solo un pie, solo uno. Ta. Ta. Solo uno. Ta. solo uno. Ta. Solo uno. Ta. Solo uno. Ta. Un ejercicio dinámico. Dinámico. Me voy a dañar un poquito de fuerza en el gamba. Aunque saltabilidad ta, que el dinocchio no supere la punta del pie ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ok, vamos a cambiar de, de gambe, cambio de gambe, cambio de gambe, cambio de gambe, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ta, pa, ta, como una cleta. Como una cleta. Como una cleta. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Se siente la gamba. Vamos a sacar un poquito de Tommy, Tommy, y a domin, y bracho, bracho y atome, bracho y atome, bracho y atome, Posición. avante no. no, no. no, no, no, no, no, ok próximo, próximo piccolo salto, salto ejercicio para la gamba para la gamba ah, abro chiudo chiudo toco toco toco un workout dinámico próximo, tres piegamentos, tres piegamentos, tricipiti, espalda, uno, uno, dos, tres, desciendo, espalda, está, chiuso, uno, dos, tres, avanti, está, chiuso uno, dos, tres, vado avante, tres, vado avante, ok. Vamos a parar el ponte, el ponte, el ponte, el último. Okay, you're skippy. se la habíamos fatta Mil, mil, mil gracias a todas las personas que han hecho este entrenamiento si ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal de corre, Pablo ¡Ah!